Y muy buena gente, yo soy Citra y estamos con un nuevo video para mi canal. Hoy vengo a compartirles unos clips que grabé junto con Huari, Plasma y Nacho en Roblox. Así que sin nada más, espero les guste y si es así, puedes darle like. Y si es la primera vez que visitas uno de mis videos, puedes suscribirte al finalizar este video o ahora mismo como desees. Así que vamos... Con los clips. Oh, Ay, padre, mamá, ¿cómo lo ganamos para venir? Me... <risa> <What the fuck? risa> ¿Cuánto Pero déjenme, quiero vivir mi vida así, señorado. Pues no puedes vivir tu vida como deseas. <risa> Mata pula, sí sí, Hijo ya sí, ah, no, no. otro que lo a Ari! a ¡Ay! eras tú? Perdóname, compañero. Mató, no, él ya sabe que soy yo. ¿A este compañero, disculpa, Ponte primera persona y dale las flechitas. Uy, se me quedó dando vueltas, no para dar vueltas. What the fuck, Juari? Y... To... El, el, el Juari parece una fusión de esta del Ben 10, loco. ¿no? Pero ¿qué hacen ahí, par de imbéciles. <risa> el Juari, y... <risa> que tira tiré, tira tiré, mate no es tira este no. tira tira tira tira tira tira tira tira tira quítate tira tira tira tira tira Ya, rápido, rápido, vámonos rápido. Ya, aquí está, ¿Aquí, el, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto. Una culos. Voy a hacerme un libro, voy a libro hacerme un libro. Un libro, un libro, un libro, un libro, la completa. Che, ¿quién es este peluchito? <risa> yo soy Man, yo quería Oye, hacer sen... un libro. Y no voy a poner la completa. Jajaja, la cachería completa. ayuda. <risa> ah, limbo, limbo, limbo. Ah. Oye, Juari ¿tú puedes ir con el globo hasta allá? <risa> <ya? risa> Quiero salir a la calle sin ser violado. Ay, no, oiga, me está hablando Cristal, espérenme. Momento perfecto. Momento perfecto, aprovechemos. aprovechemos. Oh. no Persigámoslo. Persigamos al niño. ¿Cómo que de 8 años? No importa, la edad son el número. ¿Por qué hay un He video, Juari, tu skin? ¿Qué es eso, man? Juari está hecho de caca. Man, ahí dice sneaker, man Chocolate. <risa> What the fuck, man. Ven para comerte. No, vaya ya oh. Ahora, ahora, tú me estás persiguiendo a mí. Pues sí, para que veas lo que se siente. Ven para acá para comerte. No. Uy, yo estoy volando. Uy, uy, uy. Sí, ya estoy arriba Nooo ¿Qué plasma? Vaya. ¡Terremoto! <ríe> ¡Ay, <d> <ríe> oh, Dios. ¡Oh, Dios mío! ¡No! <ríe> oh, ¡Ya no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! <ríe> Me sacó ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ya valió! ¡No, no! no ya valió no no valieron que decir todo lo malo siempre que estamos arriba muy bien ¡Mira, mira, mira cómo se va el edificio, mira cómo se va el edificio! ¿Mira? Mira, ¡Mira, mira mira, ¡Mira el edificio! ¡Mira, el edificio se va a ir a las maras a tomar el sol y todo! ¡Mira, mira! ¡Mira el edificio! Mira, ¡Hay un vaso todavía! <risa> Mírate, Cabe ¡Hay caer un pibe! ¡Mira el edificio a la mierda! ¿Quién es ese pibe que sale el edificio? ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me plasma! No, el Nacho, fuego sí. llegó hasta el techo. Motoritos, motoritos, motoritos. No, toritos, no, toritos, no, toritos. En... no se va a morir. No, quiero no. ver cómo se muere. Muérete, por favor. Ayúdenme, hay que no... ah. Nacho, Uy. Nacho no, no, no, no, <risa> Me ha no, murió. Me... Me... No. Le pelo una. Le pelo una que se está incendiando todo. No, Le pego. No. ¡No! no. Mira, ¡Mira, mira! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Es oye <tose> plomo está entre los... what fuck! ¡What the fuck! ¡Bitch, what foto aquí, foto aquí, foto aquí, foto aquí. Foto aquí, foto aquí. ¿Qué? Última foto aquí encima. Se de... propomada. ¡Tornado, Willy. ¡No! <ríe> no <güey. ríe> ¡Mira, Juárez está vivo! ¡Juárez está vivo! Vamos a darnos calor a la casa. Sí, yo, yo estoy calorito de calor. Vamos a darnos calor, a ver. ¡No, voy a, Me voy a morir, güey! Aquí a la esquinita, a la, la esquinita, le un calor. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, boludo, dale, sí, dale, dale, <risa> Eh, ¿Dónde está? Estoy Lol, se huyó. Nacho se huyó. Nacho, Nacho se huyó. Nacho se huyó. Nacho se huyó. Nacho se, Nacho, se Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho.